Hola. <risa> ahora sí, ahora gente y luego vamos a jugar Eva. Mientras les voy a contar historias. Vamos a contar una. Y otra Pero ya. Voy a contar una historia. Los favoritos de Iba, que son los años de papá. Que habían a la una música de un pequeño, pero no a ver ¿qué es esa forma eh. es esa muñeca es yo la amaba mucho esta muñeca podría, podría, podría hablar hacia la música y ella estaba